Una mujer solo identificada como Angelina, residente en el municipio de Sosúa, denunció a través de este medio que el padre de sus tres hijos la amenaza de muerte constantemente y las autoridades en esa zona no hacen nada. Aquí porque Antonio la Antigua, amenazándome, tengo tres niños con él, él no me lo mantiene ni nada de eso y lo que quiere es estar en un mejor y amenazándome, ha ido como cinco, tengo como... Cinco meses yendo a la fiscalía y ellos no hacen nada conmigo. Yo quiero ver qué pueden hacer conmigo. ¿Qué tipo de amenaza le hace? Él dice que me va a matar. ¿Y la ha agredido en algún momento? Sí, él me ha dado golpe pero ahora no. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo problemas con él? Nosotros hemos tenido varios problemas. Yo he ido a la fiscalía, pero ellos no me hacen caso ni nada. Fui como en la... Tengo como dos semanas que fui a la Fiscalía y tampoco lo que, me, lo que me dieron fue una conducencia. La traje de cuartel y en el cuartel me dicen que yo tenía que ir con los policías allá, que yo tenía que saber bien dónde estaba, entonces no y, por, yo le dije que volvía. Y después de eso no volvió más, ¿no? estamos en una habitación cada uno y él vive amenazando a mí y dice que el país saliese de la casa, nada más en una caja se sale de la casa. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.